Estamos en un turno, chavales. Estamos en un turno. Vamos a meternos a jugar eh, un Alpha Valley. He decidido meterme en un Alpha Valley porque pff, está mirando por ahí otro servidor. Y que sé. He intentado buscar en el DLC. Aquí no, en mapa no. Pongo aquí LC. Y en el DLC, como podéis ver, que mmm, si nadie se mete, pues como que tampoco hay, hay gente que se vaya en plan, si yo no me meto en ninguno de LC, pues gran parte de la gente tampoco se mete. Y luego el de Battlefield, pues más o menos, más o menos lo mismo. ¿Veis? El mío de Battlefield de X región. Mm, ya he terminado mis Ya puedo intentar meterme a ver qué consigo. Pero ya os digo. Muy poca gente está jugando turne. Fíjate, alfa vale, que aquí se ha dejado arena este. Barra y seis filó. No hay no hay cosas, no hay cosas por, por un túnel, está, está todo bastante vacío. Vale, tío, mote, mote, mute, mute. Vale, esto es barra i, ¿no? Barra i, 3, 6, 3. Vale. Eh... ¿Qué está yo antes? Pues era. Barra i, 253, Barra i... Eh mi... Harry... Helmet... Top... No, no... Bueno. no... Top... bottom best Muy bien. ¿Qué te pasa, tío? ¿Te gusta mi mapa o okay. qué? Eh... 17 dame 20 o así, barra barra y adaptive barra y 22 eh, barra y taco dame 20 no hay, no hay tacos hostia barra y Medkit entonces, dame 10. Ya han quitado los tacos, tío. Blacklist de barra ahí. 3, dame 10. Barra 6. Barra 6, 1. Joder, hermano. Barra 6, 1. Vale. Somos 4 nomás, tío cuatro personas no. vale ya son de gente el volumen muy alto y me he asustado cuando han disparado es la primera partida que juego desde hace bastante la verdad tantos exámenes y tantas cosas no me han dejado jugar bastante pero bueno Que vengo yo con los mapas pero... No tiene pinta de que... De que vaya a encontrar muchos Creo que aquí eh, iba a quedar bien eh. Se ven saltando por la montañita Creo que en colgar Pues se están metiendo allí Se lleva Vale Estaba disparando allí se la probaba no es que está aquí arriba ahora hmm. I don't know some way to pick up. madre mía, además campero de los buenos, ¿sabes? campero de los, me de los buenos, si sí, este barra a lo azul, ¿sí? si este barra a lo barra a lo azul, más skill siempre activado, vale 4 tics, los 4 personajes. Estoy jugando. Debe contra Medikits y. y hacerte un. spam de. de Medikits. Safe Loa, safe Loa, lo vas a tirar a lo bueno. Que cuesta de Medikits un problema. La. la gente que ha hecho este servidor. No es que se la, ya, se la haya curado mucho. Un Timber, me voy a poner el Timber. Si me meto alguien con mi mm. Me da la sensación de que me estoy metiendo en todo el medio Ni así nadie me va a salir Y aquí arriba, no me suena que haya gente que sea capaz de meterse A ver, siempre hay gente capaz, pero... Que no me suena que en este servidor la gente con la que estoy jugando ahora mismo haga eso no veo a nadie no veo a nadie pues para esto hemos quedado para jugar un túnel tío también me jugaba un Alpha valley contra cuatro personas y esa es la diversión que me da ahora mismo un turno, porque no tiene otra cosa Están muy muertos Están muy muertos Queréis, tío, mucha... No... Mucho antes de... Del día que estás grabando esto El turno ya está, ¿no? mucho antes. Yeah. Pero antes tenía su esencia Ya... Es que ni la gente visita... ¿no? Ni la gente se mete a, a jugar Te lo meto siempre Uh, habría sido, perfecto. A ver, a ver, sale, sale, sale, sale. Lo no hace más. Mmm. A, a ver, eso sí te lo he dado. Ahí barramos. No. Barra ahí. 20, creo que era. Sí. es no era? Eso no es el de Eli? ¿Qué pasa, tío? Ahí se va ha quedado. tío. Dios, salme, ¿no? Oye, yo... por allí. Ah, ya te veo, amigo. Mira, mira, mira, mira, que te voy a hacer. Uh. Oh. Oh, antes de que te piraras, amigo. Antes de que te piraras, ya te estaba viendo yo Las intenciones de pirarte. Y esta. Ah, míralo. para pan vale, chavo que es fácil que fácil me la has dejado amigo no me hagas estas cosas eh, pues muy bien muy bien esto no se va animando ¿no? cuatro enemigos que tener todo el rato muy bien muy bien que bonitas hearts, pros a ver la gente que está jugando aquí parece ser que no son 7 con 3 horas. O sea, se nota que son gente que no.. que no han jugado. Pero bueno, por lo menos hay gente que está probando el juego también, ¿sabes? Eso está bien. Me voy de aquí. Porque aquí no. No voy a encontrar nada. Ves al vídeo justo en el momento en el que muere. Cuando muera, dejo ahí el vídeo Ya lo he decidido A lo mejor muero ahora, porque está el del grizzly por ahí Montándome la cabeza Pero si me matan, ahí se acaba el vídeo Obviamente no me deja ganarse Intentar matar todo lo que pueda Vale, les estoy dejando un recorrido de billetes Para que sepan dónde estoy Que Estoy aquí con mi con mi personaje de... <ríe> que con el que juego roleplay. <ríe> Magnífico personaje. Y dirás, tío, ¿tienes un personaje para roleplay? Sí, tío. Y dirás, tío, ¿tú juegas roleplay? No, tío, pero de vez en cuando uno se mete a, a que la gente le diga cosas DLC, ¿sabes? No insulten. Típico. Hombre, tampoco, tampoco es eso. Ahora los de mi clan sí que le. En plan, a red, a mí no tanto, pero a mucha gente del y le tiene.. La comunidad española los tiene.. Se han vigilado. Mucho disparo por allí, eh. Podría poner a jugar primero, no, no, jugar en primera persona. Seguro que hay gente por aquí un poco camperilla. Camperilla, en plan habrá. ¿Quién? El Bobank, este. Que es. Un turco. Creo. Tiene pinta. Estoy disparando. Por allá. Voy. Está incoming. ¿Dónde, tío? No los veo. Quiero shooting, shooting, tío. Me ha visto uno, creo. Acaso, sí. mm, vaya dos ricos hechos te has llevado Insuficientes Te o sea, tengo que dar tres para matar matarte ¿no? eh, Vale, esto por aquí Ahí te has llevado otro No, no va a salir Ah, muy visto, me quedan dos. Como me los cargo a estos dos, me quedan. Este va a un poco más divertido. No tengo que usar solo la mapel mm. Vamos a ver, armas. Si miran los kits, aquí me salen. Musket, no sé nada. ¿Dónde va a terminar? ¿Termina ahí en el medio? Oh, madre. ¿Me ha visto? No llega hasta allí, coño. No vale, es malillo, eh. ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, por haber hecho el capullo vamos a largar. He hecho bastante el capullo eh... single hot, ¿qué arma es? Eh? barra kit, sí. a lo mejor meto aquí arma nueva, no single, single, shot no tengo single hot, pero no estaría pensando, single shot, a ver. barra kit, single shot, ah, amigo, Single shot por la cara, ¿no? Ah, single shot. ¿Cómo que single shot? Ah, single shot. Que solo tiene un cañón. Ah, vale. Que solo tiene un cañón. Este arma creo que ya estaba, ¿eh? No... No sé. Vale, vea... Hostia, este arma no será la, la que está tochetada, ¿no? F. prototype un prototipe. Oh, máquina. El single shot, te la he llevado. Me viene otro, eh. ¿Qué? Automático. Esto es automático. me puto máquina, ¿no? Que esto sea automático. ahí yo conozco. Ah, desapareció las cosas. Tiene una pinta extraña, eh Tiene una pinta extraña Muy bien Vamos a ver cuánto daño hace esto ¿no? Vamos a ver cuánto daño hace esta verga Estoy yendo sin... A lo mejor me... Me funden... Por cierto, una cosa que hago muchas veces... Y a lo mejor algunos le dais cuenta y de coño por qué haces eso? Es que miro para... Para esta... dirección para la izquierda? Eh, ¿Y por qué lo hago? Pues porque ahí... Tengo la segunda pantalla donde... Cuatro... Uy, tengo la segunda pantalla donde veo en plan cómo se están viendo el streaming, el, streaming, el vídeo y, y toda la pesca. Uh, esta mira es rara, eh. Si me cargo el último mira. Si ¿sí me lo cargo, me lo cargo primero. Voy a jugar una primera. Yo creo que esta va a ser la última partida, le vamos a echar. Porque verdaderamente está gracioso meterse contra la gente de aquí, pero un poco... ¿Cómo se mira? No se me olvide la cosa de esa, pero luego no me la coja, no me sé la idea de terminar. Con el militarina para intentar, pa intentar matarle a, a, a la última, lo intento matar con el militarinet Pues eso, que tengo ahí al lado el, el vídeo y dirás, tío, ¿por porque no miras tanto? Pues oh, no sé. Ah, mira, que se ha metido aquí un team y todo. <coughs> se ha metido un team, eh. Parece ser que este hombre esté por aquí cerca. Voy a intentarlo, ¿eh? Si me matan, pues eh, es pues una pena. No es bueno así, no, nada más que para ver. Podemos vale, hacer el perspectiva. Y ve dónde está. Y ahora me lo agarro en primera persona y con el cuchillo. Lo doy primero con esto un poquito para pa darle va dar algún sustillo, aunque así a lo mejor lo ya, le llamo la atención voy directamente por detrás y lo meto con el, con el clic derecho me va a dar la, me da la sensación de que está ya por allí por donde se la zona me da toda la sensación de eso que está en un árbol o algo. <coughs> Va a ser complicado, eh. Va a ser complicado cargárselo porque yo por aquí no lo veo. Voy a esperar a ver si sale por aquí. ¿De algún lado? ¿Quién queda, tío? ¿El Jumba este? Mm, sí, el Jumba me queda, ¿no? El Jumba este. Vale. Por aquí no tiene pinta de que esté. ¿Dónde puede estar este hombre, tío? Tras un árbol. Es que me estimo que me va a estar detrás de un árbol me comprando mejor tercero. Además, este hombre es premium. Es el Pumba el que tiene. El, un túnel comprado. Y los típicos que usan la tercera no, en plan guarrillos plan de campearme en tercera persona en un árbol en no plan guarrillos de la tercera persona porque hasta yo la uso, vale lo estoy viendo, me ha visto son muertos lo mato a primera eh La primera lo he dicho lo he dicho que habla es malo, es malo, es malo, es malo, es malo. <coughs> Me intento acercar para darle con el cuchillo Ni de coña No lo voy a conseguir Bueno que no arriesga no gana no Buah Fua. Ni de coña Ni de coña Bueno chavo gracioso quartz, ah, era quartz. no jumba pues nada, pues esto habría sido todo. Una partida, una partida así, un poquito. Un poquito graciosa. Aquí metiendo la gente. A lo mejor traigo otra partida con la misma gente. Para otro día. Y. Intento cargarme alguno con un cuchillo o algo. Así que nada, que voy a dejar este capítulo que os he gustado. Y si queréis más vídeos, ya sabéis, darle a like. Para que me mate, vez, si no Adiós.